¿Cómo están, gente de YouTube? estamos aquí con un nuevo video para el canal Y bueno, pues esta vez eh, Vamos a hackear SimCity Y pues, de verdad eh, Esta vez, sí Sí es la verdad No es como la vez pasada Que fue un intento Por ejemplo ¿Se acuerdan de verdad del video De SimCity? Pues, o sea, que no funcionaba Obviamente pues, bueno, pues... Voy a mirar cómo va ese video. Um, aquí está. What? Tengo. Ah, bueno. Eh, van bueno, 70 likes, 168 dislikes. Pues obvio, era casi que una farsa. Bueno, algo así. Y, what the fuck? 7952 vistas. O sea, que... <risa> bueno esto sí está épico. Bueno, pues esta vez eh, eh, lo que hay que hacer, eh, bueno, aquí tengo SimCity instalado eh, y la carátula está rara, pero en realidad no hay que utilizar la la web aplicación en sí de SimCity, sino o sea, algo aquí que, pues está Game Guardian y para el Space, bueno, como no soy usuario root, entonces pues me toca comparar el Space. Aunque no sé si los usuarios Root también les toca comparar el Space, no sé. Pero creo que no. Y bueno, pues también he eh, hackeado Roblox. Tengo scripts para eso. Y bueno, pues abrimos eh, pues el Game Guardian, pero es 64 bits. O sea, bueno, aquí está ese nombre. Wood, eh, uh, algo así. Y pues, eh, bueno, aquí está todo normal, iniciar. Y luego, pues, me voy a... Bueno, aquí es como las cosas de que hay preguntas y eso. Y bueno, es que el nombre casi raro que es como Eumu, algo así. Eh, pues ese nombre en sí lo utiliza, pues, el eh, Game Guardian. Porque, pues, no tiene así como que... Como que cosas así, o sea... Para que no le detecten los juegos, es decir. Y luego, bueno, pues aquí ya estamos en el juego. Es la primera vez que lo inicio. Así que pues me toca iniciar todo, completamente todo. Y bueno, pues el, eh, ya voy a mostrar cuando ya, aunque se haya completado el tutorial. O esté en medio del tutorial. Y pues, bueno. Team Ipsa. Ipsa. Y pues bueno, ya estamos en el juego. Eh, bueno, pasé una parte del tutorial. Pero pues. Bueno, aquí es donde. Pues que me acuerde. Ya aquí ya. Ya que ya casi que termina el tutorial. Bueno, me toca primero ir a la ciudad de este. Y luego pues ya se puede. Bueno, pues en este. En este punto del juego ya. Ya es casi que posible, eh, pues, jugar libremente, sin que, pues, el tutorial esté ahí todo, o sea, encima. Eh, bueno, ahora sí, aquí está el hack. Eh, bueno, primero hay que entrar a Game Guardian, o sea, el icono este. Luego, bueno, aquí aparece, toca elegir SimCD, el que está ahí. Y luego de eso, bueno, pues, configurar algunas cosas, pero eso creo que ya es para los scripts que pues yo probé un script que era era de que era de una um... o sea sí prácticamente una cosa ahí que era scripts universales y bueno pues en realidad no funcionó en este juego que decía que daba todo gratis y pues eso no no dio nada y no eso no eso no eso no eso no se presiona sino tampoco esto esto. Game Guardian. Bueno, ya prácticamente todo está completo. Y luego, pues, bueno, aquí está el script. Game eh, eh, Bueno, bueno, en sí. Eh, bueno, en sí el hack completamente es eh, ir aquí. Bueno, pero primero de eso. Ah, uh, what? ¿Qué paso? allá ah, ya listo. Bueno, uno selecciona lo que quiere. Es así, de, de comprar. Por ejemplo, aquí, digamos, yo quiero comprar monedas. Y quiero comprar este, pero pues, obviamente no hay dinero suficiente. O sea, sin cash, algo así. Y bueno, entonces, 24 mil y 6 mil. Aquí están los dos datos. 24 mil y 6 mil. Entonces, bueno, busco eh, 24 mil. Ah, no, 240 mil. Es que se, casi que se me olvidó leer <risa> Y 6000 Y luego, bueno, pues se demora un tiempo Ah, cierto Toca este modo Este, este modo de, de búsqueda Y luego pues se busca Se demora como un tiempo Se demoraba como un minuto o más Aquí dice el tiempo Este que está aquí Ahí abajo, y luego, bueno, pues, esperar. El hack, prácticamente la búsqueda, eh, pues, se busca dentro del juego. No en toda la memoria, pero sí dentro del juego. o okay. que lo que yo he visto, claro. Y, pues, he visto que, que se busca dentro del juego y, pues, aparecen varios resultados con ese número. Y luego, pues, esos resultados se cambian. Y después de eso, pues, bueno... Obviamente uno es la cantidad de dinero que hay, la cantidad de monedas, y la otra pues es el lo que uno, o sea la, la cantidad de dinero, de dinero que se tiene que pagar. Y pues se eh, cambia la cantidad de dinero que se paga. Por ejemplo, aquí están. Entonces los deselecciono. Y bueno, voy a cambiar este. Que lo voy a editar. Que pues en realidad lo que quiero hacer es. Es poner un montón de dinero y luego esto lo edito para ponerle que es cero y luego sí y aquí está la búsqueda lo reinicio de nuevo y aquí me aparece cero en la última aquí me aparece cero donde puedo comprar bueno aunque no sé dónde apareció el 999 mil ese que había, que había puesto, pero pues se puede comprar y así no se puede hacer rico. <risa> y bueno, pues, eh, por favor, apóyame con un like a este video y, algún, y una suscripción. Y pues, digamos, o sea, los suscriptores de este canal que ya eran, eh, bueno, pues, eh, lo siento por este video. De aquí abajo, que es este, que pues este en, en sí no es cierto, no es tan cierto de lo que habla así, pero pues sí, eh, ya, ya lo traje y pues gracias por esperar a los que de verdad esperaron y pues también a los otros, a las otras personas por ejemplo este de verdad es el más popular no sé por qué bueno Hacks and Granny what no sabía que se tenía tantas vistas eh, bueno pues eh, hasta la próxima chao